Una vez que hayas pagado por la licencia de Farming y Ultima Farming License, se te dará la oportunidad de comprar un producto para el Farming de Tokens Farming Unit. Solo hay una forma de pagarlo, mediante el token Ultima. Por lo tanto, ve a tu cuenta personal en ultimafarm.com, desplázate hasta la parte inferior de la página, hasta la sección de licencias, y selecciona Farming Units en el menú. En la página que se abre, selecciona el producto adecuado para ti y haz clic en Purchase o Comprar. La compra de una unidad solo está disponible mediante el token Última. La ventana que se abre mostrará la cantidad en tokens Última y la dirección del monedero al que debe transferirse la cantidad especificada. Para mayor comodidad de la aplicación del monedero móvil, la dirección también está disponible a través de un código QR. Para pagar, envía la cantidad especificada de tokens Última al monedero desde la casilla Dirección por favor envía la cantidad exacta que aparece en la pantalla. Una vez completado el pago, tendrás que esperar una notificación de pago. Esperamos que después de estas instrucciones no tengas ninguna duda sobre la compra de licencias. Si tienes alguna duda, siempre puedes preguntar a nuestro equipo de soporte en support.ultimafarm.com. Te deseamos grandes beneficios y grandes logros.